Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, eh. Eh, eh, eh. Palo, bonito, palo, eh. palo, palo, palo, palo, bonito, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, palo, Palo, palo, palo, palo bonito, palo, eh. eh. Eh, palo bonito, palo, eh. Palo, palo, palo, palo bonito, palo, eh. Eh, eh palo bonito, palo, eh. Palo, palo, palo, palo, palo bonito, palo, eh. eh. Eh, palo bonito, palo, eh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 Bueno, que espero que les haya gustado, a disfrutarla, me encanta cantarte.